Bueno pues el papel me gusta mucho porque es del cardio, a mí me gusta mucho estar en forma y como yo no supuestamente no estoy en forma pues no corro nada. Y me lo paso muy bien con mis compañeros haciendo de zombie, por pues las risas que pasamos y bueno, todas esas cosas que se hacen en rodaje. ¿Qué Venga, dile algo. Ya está, ya está. Joder. Ya está. Escena 3, plano 3, toma 1. ¿Listos? ¡Acción! ¡Acción! Escena 3, plano 3, toma 2. ¡Acción! Escena 3, plano 2, toma 3. Escena 3, plano 3, toma 4. ¡Toma 7. ¡Acción! Escena 3, plano 3, toma 5. ¡Acción! ¡Acción! Escena 3, plano 3, toma 6. Grabación ¡Toma! ¡Uy, toma! Toma uno. ¡Popi! A ver, no me mires. ¡Corten! Eh. Mal. <ríe> Lo metimos. ¡Popi, vamos, que vamos a ir a detalle! ¡Popi! Corté. Corté me encanta! <risa> Uno ¡Acción! ¡Acción! Ah, ¡Ay no! Mal, mal, mal, mal, mal ¿Qué pasa? Qué mal... Aparte que se me queda mirándome pero no, te pero no te tienes que reír No ¿eh? te tienes que reír no no no te tienes que te tener cara de rancha. miedo ¿eh? Acuérdate Ah, que te cansa Y más rápido, y más rápido, Muy, vale, mucho, más rápido mucho más Traete rápido Mucho más rápido Grabando ¿Otra vez? Espera, espera a... Pues trae el papel con agua que me se ha metido sangre en el ojo. ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¿Otro vez? Nadie se ríe, me todo el mundo te es muy serio. No No, no pero no te me la mujer. ¡Perfecto! ¡Planado, ¿eh? Escena 4, plano 1, toma 1. Acción <risa> Bueno, ¿qué tal ha ido? Sí, bueno, me hago la mano que hay. Sonido grabando. Escena 3, plano 3, toma 1. Ay, nena, aquí tú te solo es que van a la escuela. Ay, no, no, no, dispares, no me tienes agua, no me tienes agua, tío. No, no, no, agua no. Agua no, agua no, no sabía que tenía agua eso. Dios no me dijo. Miro zombi zombi zombi zombi zombi zombi zombie zombi zombi